En estas movilizaciones las trabajadoras, compañeras, están pidiendo eh, que la UMA se siente a negociar un convenio de empresa. Un convenio de empresa para las tres empresas porque el servicio de limpieza está repartido en tres lotes y son tres empresas privadas las que se benefician del dinero público y las que se benefician a través de la precariedad. Estas trabajadoras están reivindicando que se siente que se firme un convenio de centro para evitar... Primero, las amenazas de la UMA individía aún más a los trabajadores y al Comitenci sí, y para mejorar las condiciones salariales, eh, laborales y sociales. Aquí los principales problemas es que nosotros entendemos que no se defiende y no se actúa en la prevención con los trabajadores, o sea, no defienden nuestra salud. Eh, los ritmos abusivos que hay y una contratación cada vez más precaria de todos los compañeros. Está se está pasando a unas modalidades de contratación, eh, además de temporales, de jornadas de un 65%, cuando en realidad efectivamente se trabajan pues casi todos ellos más del 100% de la jornada.